El ámbito de actuación de la fisioterapia eh, fundamentalmente es la salud, la salud del individuo y de la, de, de la comunidad. Entonces eh, esto, el fisioterapeuta lo que hace es trabajar con medios físicos para restablecer la salud de la persona, pero no solo restablecer la salud de la persona, sino además promover hábitos eh, saludables y, y realizar todo un trabajo en prevención de patología. Las salidas a nivel de fisioterapia son asistenciales, básicamente, pero eh, también de docencia, de investigación y de gestión de, de recursos. Un fisioterapeuta tiene que ser una persona muy empática, con, con mucha calidez, con muchas eh, muy dinámica, con, con ganas de tratar. A las personas, ¿no? O sea, no puede haber, no puede mediar una, una pantalla, no, no puede. Es la cercanía, es el tacto. Nosotros trabajamos tocando a la persona todo continuamente. Dinámica y empática, esto siempre, porque además eh, la, la empatía es fundamental para trabajar con, con personas, como te he dicho, de una manera tan, tan cercana. Lo, lo difícil, puesto que hay tanta variabilidad en, en los pacientes y en las patologías, que una patología no tiene por qué resolver igual en un paciente que en otro, es la capacidad de observación, de observación del individuo y de análisis de qué le está pasando más allá de su patología. Es decir, a ti te duele esto, pero te duele por los test que yo te hago y por todo, lo que yo viso, eh, por todo lo que yo analizo referente a tu entorno laboral, a tu entorno personal. O sea, no, no podemos eh, ir solo en una dirección. Hay, hay más cosas que están haciendo que este individuo no se sienta bien o que pueda hacer que eh, la patología, se, la sensación de dolor se aumente. Bueno. Aquí hay una cosa que parece muy obvia, pero la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Y, y presentarse de forma concreta eh, con el nombre, me llamo tal y soy tal y quiero, es una forma de entrar que a mí cuando me pasa a mí en mi centro, siempre me llama la atención la gente que es tan decidida, ¿no? Ya me está diciendo algo de cómo de cómo se muestran, ¿no? Indudablemente es la, la, lo que te miras en un currículum es la formación, porque al final eh, lo que necesitas es que esta persona aunque no tenga la experiencia suficiente en años sí que tenga técnicas que le permitan eh, poder elaborar este proceso diagnóstico que hablábamos del razonamiento clínico. Un currículum concreto, yo apostaría más por técnicas eh, globales o sea, por, por buscar formación eh, que integre a todo el individuo, más que algo específico. Porque hacia el específico luego siempre vas con los años y con la experiencia. Tú tienes el, el, el gusto, te gusta más tratar un tipo de patologías u otras. Esto te lo da los años de trabajando, ¿no? No, no. De hecho, los fisioterapeutas hacemos una formación continuada eh, importante. Siempre estamos haciendo cursos más, más, más de más horas, de menos horas, seminarios técnicos, porque el colegio, por ejemplo, también... Pro... El colegio, fundamentalmente, promueve muchísimo la, la formación de, de, de los colegiados. Pues claro, de los 90, 2000, es que el cambio que hemos hecho es, ha sido increíble en cuanto a nuestras horas, a, a cómo vivimos nuestra vida. Y eso se traduce eh, en, en salud. Ahora parece que hay una vuelta a la actividad física, a que la gente salga a correr, a que haga deporte, pero durante muchos años había como, como un silencio, ¿no? Respecto, ¿no? No se oía. Eh, en, los deportistas eran los que les gusta hacer deporte, pero no había algo así a nivel poblacional que llamara a la gente a hacer deporte. Y claro, en cuanto que tú no mueves una estructura que está diseñada para el movimiento, se crea patología. que es lo que hace el fisioterapeuta? Trabajar sobre la función. Nosotros no trabajamos sobre patología orgánica, trabajamos sobre la función del individuo, que es el movimiento. Es muy difícil contestarte a esto, porque si te marchas fuera es porque, porque tienes una facilidad de trabajo que no tienes aquí. Y, y cuando acabas la carrera pues lo que quieres es ponerte a trabajar, aunque hagas formación continuada, evidentemente no puedes estar solo haciendo formación, tienes que hacer práctica clínica para que la formación y la experiencia puedan crecer juntas. Entonces... Es una opción más, pero tampoco es una opción fácil irse fuera a trabajar. ¿Quedarse aquí? Pues quizá ahora, eh, aparte de eh, el, el, la carga asistencial que todos conocemos, ¿no? de centros de atención primaria, hospitales y centros de trabajo, pues no sé si en el desarrollo de las nuevas tecnologías hay algún campo por abrir. ¿no?